hola qué tal cómo estás te invito a explorar la parte creativa que tienen las selecciones acompañadas con un filtro dentro de adobe photoshop ya hemos adelantado el trabajo y en el panel de capas también ya hemos colocado el texto lo vamos a agrandar al texto de la siguiente manera yo te recomiendo control t o comando t en una mac y desde una esquina shift clic y arrastras para agrandarlo cuando crees tener el resultado efectivo vas a presionar la tecla de enter Ahora voy a centrar este texto de manera horizontal y de manera vertical. Si no se te activan las opciones que tienes en la barra de opciones, en el panel de control, vas a poner control A y vas a elegir la segunda opción y la quinta opción. Con esto nos aseguramos de que lo tienes seleccionado de manera directa y centrado. En este momento voy a deseleccionar esta opción. Voy a crear una nueva capa y en la nueva capa le voy a llenar con el color negro. Vas a hacer esto, alt, delete o control bag space en una pc voy a invertir el orden de las capas y me voy a centrar de manera directa aquí en el panel de texto voy a presionar esto control clic para solo seleccionar el contenido de esta capa vas a crear una nueva capa y en el menú selección modificar vamos a crear un borde estuve probando con algunos tipos de bordes y te recomiendo 10 está muy bien clic en ok y ahora en este momento en el panel de muestras vamos a elegir un color amarillo. También lo puedes elegir dorado o naranja, también te queda muy bien. Y en este momento, mira, otra vez voy a hacer esto. Alt, Delete u Option, Delete en una Mac para activar la selección. Ahora te recomiendo muchísimo que trabajes con el marco elíptico. el marco elíptico le vamos a colocar un calado de unos 30 píxeles Estuve trabajando con 20, 30, 40, 30, me ha gustado muchísimo. En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una selección por encima o en la parte superior de la capa borde que hemos creado. Y en este momento aplicaremos un filtro desenfoque, desenfoque radial. La cantidad en 100, el método en zoom y la calidad muy buena están más que suficientes. Clic en OK, deseleccionamos y ahí lo tenemos.